1, 2, 3, 4. No, otra vez, otra vez. 1, 2, 3, 4. Esos son los dulces de jeans sonando. ¿Cuánto tiempo tenés? Cuarenta y cinco. ¿Llego que ya? No. Hay que ser como uno y diez. Me la parte de abajo? ¿Le va ¿Cuánto? No parte, Al revés. Listo, uno con diez, Estos fueron los dulces de. Eh, eh, ginseng Sonando. Eh.